¿Por qué? ¿Por qué ahora vienes a buscarme después de haberte ido con ella? Perdóname, mi amor, pero tú ya fuiste. ¡Tú Dios!